Hola y bienvenido al último video de la serie Cómo me inicio en el negocio del software. En esta ocasión te hablaré de una de las facetas en las que también me he desempeñado en esta industria, la de ser empleado de una empresa. Acompáñame para decirte en qué consiste y cuáles son mis recomendaciones. Emplearse con una empresa es la forma en que muchas personas tienen su primer contacto con el negocio del software. Los profesionistas establecen una relación contractual con una empresa, que les asigna responsabilidades, les provee espacio de trabajo, herramientas y un salario a cambio de sus servicios. Las empresas se desempeñan en una gran cantidad de giros y las personas tienen la oportunidad de desempeñarse en variedad de proyectos, tecnologías y retos, que les permite un desarrollo personal y la posibilidad de dar valor a sus empleadores. Para colocarse en una vacante, los candidatos siguen un proceso, que varía de acuerdo a la empresa. Generalmente, comienza con un llamado, una entrevista y una prueba para demostrar que están calificados para ocupar el puesto. La cantidad de entrevistas y pruebas es diferente en cada organización y pueden incluir otros requisitos. Los candidatos seleccionados reciben una oferta contractual y económica, que será aceptada o rechazada por el candidato. Al estar empleado, tu libertad de acción se verá limitada solamente por las políticas de la empresa, a las cuales debes apegarte. También te integrarás en equipos y culturas de trabajo definidos, que deberás respetar. El empleo suele ser la alternativa preferida por personas que quieren ganar experiencia o que buscan un ingreso fijo. También quienes consideran que el emprendimiento no se encuentra a su alcance ¿O que no es el camino con el que quieren comenzar? Entre las ventajas de optar por emplearse encuentras Un ingreso definido y constante Mientras la empresa se encuentre en el mercado y sea saludable Recibirás tu pago periódicamente, que te dará seguridad Prestaciones Por ley, accederás a una serie de prestaciones laborales Orientadas a darte bienestar y calidad de vida Seguridad social Dentro de las prestaciones más importantes es el acceso a la seguridad social, con lo que tendrás acceso a servicios de salud y vivienda. Estabilidad Tendrás una rutina definida, responsabilidades claras y un flujo de trabajo continuo. Camino de crecimiento definido Dentro de cada organización sabrás lo que tienes que hacer para progresar en tu puesto, los tiempos aproximados y los procesos para ascender. Contacto con expertos Podrás trabajar con personas que tienen mayor experiencia que tú y aprender de ellas. Capacitación En las empresas de tecnología, la oportunidad de acceder a capacitación es mayor. Esto debido a que los cambios en las herramientas es veloz y las empresas quieren aprovechar sus beneficios continuamente. Oportunidades Según la empresa y el giro en el que te desempeñes, Tendrán oportunidades diversas. Viajar a otros países y ciudades, apoyos educativos, apoyos económicos y otros beneficios. Algunas de las desventajas de esta alternativa son Llegar a una empresa inmadura. Las empresas inmaduras tienen una forma de trabajo caótica y resultados que se obtienen mediante el heroísmo. Por lo tanto, tendrás estrés constante, mucha presión y gran frustración. Llegar a la empresa equivocada, donde tus expectativas de aprendizaje, crecimiento y desarrollo no se pueden cumplir. Riesgo de estancarte. Empresas donde los proyectos no cambian mucho, las oportunidades para subir de nivel son reducidas y las actividades suelen ser monótonas y repetitivas. Sueles tardar en subir de nivel. En empresas muy grandes, las oportunidades para obtener un nivel de tabulador más alto son escasas, al igual que los periodos en que se abren. En empresas pequeñas, la cantidad de puestos es mínima, así que puedes quedarte en el mismo por mucho tiempo. Los riesgos del mercado Ninguna empresa tiene la seguridad de prevalecer para siempre. Aún las grandes corren el riesgo de la bancarrota y cerrar, lo que te deja sin empleo a ti y a todos tus compañeros. Ya que has decidido buscar un empleo, esto es lo que te recomiendo. Escoge un área y el giro en el que te quieres desenvolver. Te recomiendo optar más por el giro de la empresa que por las tecnologías en que está inmersa. Las empresas que desarrollan para sí mismas suelen tener proyectos variados, que presentan retos muy particulares y combinan tecnologías. Las empresas que desarrollan para otros suelen especializarse en algún ramo. Pregunta bien cuáles son los proyectos que suelen hacer para conocer si están dentro de tu interés. Prepara bien tu currículo. Muchas veces es tu medio de entrada para iniciar un proceso de reclutamiento. Asegúrate de que está al día y que tienes varias versiones de él, cada una acorde al giro o empresa al que se lo envías, y no mandes el mismo a todas. Cada currículo debe mostrar que tienes las habilidades en el giro o tipo de proyecto para el que aplicas y que eres capaz de dar valor allí. Un currículo genérico será descartado cuando las empresas buscan algo en específico, así que asegúrate de estudiar primero la vacante abierta y crear tu presentación adecuada. Prepárate para la entrevista. Ensaya respuestas, estudia y practica con tus conocidos. La habilidad para comunicarte es esencial y la seguridad con la que te expresas te dará más posibilidades aunque tus habilidades no sean todavía las mejores. Refina tus habilidades, las técnicas y las suaves. Ambas deben tener un desarrollo uniforme, pues tu trabajo consistirá en enfrentar y resolver problemas de todo tipo y debes estar preparado. No privilegies las técnicas sobre las otras. Entiende que buscar trabajo también es un trabajo. No esperes a que las oportunidades caigan solas. Prospecta vacantes. Usa los medios que tienes a la mano, como las bolsas de trabajo en línea, los congresos y eventos de mercado laboral, tu red de contactos y las recomendaciones. Hazlo constante y continuamente, pues la intermitencia y la pasividad te llevarán a la posición incorrecta. Define bien cuánto quieres ganar. Entiende tu situación financiera. Conoce bien tus gastos pues esto es lo primero que debes solventar y tu sueldo lo debe cubrir. Si aspiras a un monto alto, asegúrate que tus habilidades son congruentes con esa cifra y que eres capaz de generar este tipo de valor. Entrénate en finanzas personales para que entiendas tu relación con el dinero y lo aproveches bien, sobre todo cuando accedes a un empleo por debajo de tu expectativa inicial. Toma un taller como los que te dejo en la caja de descripción. Esfuérzate para convertirte en un miembro de equipo. Tu labor consistirá en crear soluciones, no solo en programar, no solo en probar o en analizar requerimientos. Debes ser capaz de participar en todo el proceso de desarrollo de software y las dinámicas del equipo, y ser efectivo y proactivo. Tus habilidades técnicas son importantes, pero lo son más hoy en día las competencias transversales la comunicación, el liderazgo, la colaboración y la adaptabilidad. Las personas que se emplean conforman una fuerza muy importante, que al sumarse con las empresas generan un valor mutuo muy importante, y además crean soluciones de software extraordinarias para los usuarios. Todo eso trae bienestar para toda la comunidad. Cuando fui empleado para algunas empresas me encontré con muchas ventajas y también enfrenté dificultades y varias desventajas mientras me desempeñaba en mis labores. Sin embargo, esto me trajo muchos aprendizajes y todo eso ha mejorado y aportado mucho para mi desempeño en las actividades actuales. Si quieres comenzar por este camino, regresa un poco en el video a la sección donde te hablo de las recomendaciones. Síguelas y así estarás preparado para ser una persona que suma y da valor, además de elegir el trabajo en el que te quieres desempeñar. De esta forma, tu experiencia será fantástica. Si no lo consigues en las primeras ocasiones, no te preocupes, esto te ayudará a desarrollar resiliencia y otras habilidades que te harán grande en esta industria. Este es el último video de la serie, pero tenemos todavía más contenido por desarrollar. Suscríbete al canal y dale click a la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos nuevos videos. También déjame tus comentarios y ponte en contacto conmigo. Te dejo mi sitio web edgarfernández.com donde podrás encontrar las maneras de contactarme. Me encanta hablar de estos temas y sé que podemos encontrar una forma de colaborar juntos. Hasta la próxima.